Izquierda de Democrática y Pachacuti, estoy bien. Así. Perfecto. Mi ya, estimada Leti, Plutarco Cedeño, le saluda. Cuénteme, usted es mm. quevedeña. No, a ver, yo soy una mezcla. A ver, mi, mi familia, toda mi familia es del Tunguragua, uh -huh. de Ambato. Eh, mi mamá por ahí en apuros me fue hasta Guayaquil, que ya. nazca su primera hija. Por allá fui a nacer. <risa> y luego, a los 15 años, eh, 14 años, pues mi mami regresó acá a Quevedo. Y desde ahí estoy aquí en Quevedo. Obviamente, desde los 14 años, yo ya juré la bandera aquí en Quevedo. Y el himno de la ciudad. El himno, todo esto hasta, hasta ahora me Y conoce después, los problemas sociales y todas las dificultades. Pues no, más que conocerlos, vivo. Los vivo, que es mucho más importante. Javier. Claro, porque de esa manera, si los vive y nos afectan eso nos lleva y nos conlleva Así si somos buenos ciudadanos, a buscarle una solución, ¿verdad? Por supuesto Entonces, que sí, justamente claro. eso le iba a preguntar, ¿qué la le, qué le animó a, en esta vez, ya después de tantos años de haberse desvinculado un poco de la política, a retornar o a volver para que, eh, a ver, lograr alguna, algún puesto aquí en, en el, la Concejalía de Quevedo? Javier, ¿qué me animó? A ver, como ciudadana, acepto, acepto que estaba como muy cómoda solamente quejándome como el resto de ciudadanos, calientísima, molesta, en términos hasta diría la gente no está escabriada, ¿por qué? Porque uno abre la llave no hay agua. O si hay. O si hay está con el conchito pues. Eh. Color de tamarindo. Sí pues entonces <risa> vamos eh, simplemente me quedé en ese estereotipo, a quejarme y a quejarme, chuta, ¿por qué no hay agua? o a tener los tachos en, el, en, la, en cocina, la cocina o en ya. el baño, a tener los tachos de agua lleno, porque no hay agua. Ojo, no hay agua. No es que digo que las personas no hacen el trabajo o las personas no. De pronto está faltando organización. De pronto no hay un plan, no hay un buen plan de ejecución para poder hacer un buen trabajo. Que falta. ¿Qué falta? Algo falta, obviamente, algo falta. ¿Qué falta? ¿De qué manera, con mi experiencia, puedo yo ser parte de ese arreglo y no estar todos los días, chuta, no hay agua, estos desgraciados, se robaron la plata, que esto que... Leti, sal de ahí, vamos, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacerlo? Dice, sal de la comodidad, ¿no? Sal de la comodidad de quejarte, vamos, ¿cómo puedo hacerlo? Yo, yo, yo quiero ir, ver y palpar cómo mismo es el asunto, porque... Es con igual que en el partido de fútbol, toditos tras los televisores. Yo hubiera puesto al. No sé mucho de fútbol, pero más o menos el ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene la solución. 10, me hubiera sacado al 7. Chuta madre, este nos dañó el partido porque sacó al 12. Si ¿Sí hay 12 o no hay 12. Sí. Sí, sí, sí. Hay, sí. Ah, bueno, ya, entonces no. Ahí hasta 100, <risa> no se preocupe. <risa> Leti Borja, ¿y qué le hice, qué, qué, qué, lo hizo, qué la hizo usted? Eh, acompañar a Galo Tito Lara Yepes, ¿por qué usted tiene esa afinidad con Galo Lara? ¿Y desde cuándo lo conoce? Chuso, es, es una pregunta muy bonita, uh -huh. muy sensible y que a mí no sé, hasta me enternece poderles expresar, poderles compartir. Con Galo somos compañeros desde el colegio desde el colegio Entenderá todas las locuras del colegio, acolitarle ciertas cuestiones, porque, Galo, discúlpame, pero eras bastante medio lucrecio a veces en la <risa> época del colegio. Eh, bueno, y todas esas cosas lindas que se pasaban. Luego, la, salir del colegio, la etapa de la universidad, la etapa ya adulta, madura y ta. ta. Y, y, y, y, los avatares por los que pasó Galo Lara. Y más aún, no porque lo conocí en ese lapso, yo lo conocía desde antes. Y a mí sí me dolió, me dolió muchísimo ver por todo lo que pasó. ¿Y todo por qué? Porque en ese entonces, en ese entonces, acepto que le decía, déjate de ser metido. No te metas, mira qué gente que te, mira lo que, ¿dónde estás? Por eso estás así, para, para. ¡Para! ¡Aguántate! No, no, no. no digas, si, si tú estás viendo que eso pasa No lo digas porque estás metiéndote en problemas, ¡galo! ¡Qué necio el hombre! ¡Por Dios! Y ahí, y ahí Bueno, y el resto de la historia lo saben ustedes Encadenado en Panamá, lo canjearon por un barco Por ahorita de pronto le suena cliché Pero ustedes no tienen idea lo duro que fue Irlo a visitar a la roca Lo denigrante que es a mí como mujer, cuando fui a visitarlo a La Roca, a uno le sacan totalmente aretes, el brasier, la correa, le hacen casi un examen ginecológico para ver mm. si es que no lleva alguna cuestión. Oiga, eso solamente lo, lo siente, pero lo siente al 100% la persona que vivió algo de esa partecita. Yo, yo no me imagino estar ahí en el pellejo de, de Galo. Y después, ¿cómo lo trajeron? Que las fotos están ahí, amarrados, parecía King Kong. Bueno, con todas esas vicisitudes, Lesti, es prácticamente, ¿qué podríamos decir? ¿Una especie de solidaridad con él o, o él la invitó a participar en su lista? Es cariño, respeto, solidaridad y una lucha conjunta que tenemos. Tanto él y yo queremos cambiar, queremos hacer de esto un nuevo proyecto. Queremos hacer de esto una nueva hoja de ruta para demostrar que sí se puede hacer, que sí se pueden dar los cambios. Yo lo hago en mi empresa y estoy dispuesta y con muchísimas ganas a participar, a ser parte de este nuevo proyecto. En la papeleta, ¿en qué casillero se encuentra usted ubicada? Estamos al último de los casilleros, Alianza 3-12-18. Maneja muy bien el discurso y parece que ha aprendido Don bastante Plutarco. de Galo Lara, ¿no? Porque yo siempre lo dije en la entrevista que estuvo, estuvo por acá, Galo maneja muy bien la tarima, ¿no? Es un experto y eso va a redundar muchísimo en que nosotros como votantes sepamos elegir. Y la veo que se encara y seguramente no le va a temblar las polleras en el momento que esté en una tarima, ¿verdad? Plutarco, hay algo que me caracteriza. Uh -huh. Que si yo me meto en algo, no es que me meto porque me cayó bien o porque vamos a ver qué pasa. A mí me apasionan las cosas en el que están en mi corazón y en mi mente. Se les nota. Y cuando yo me apasiono en algo, olvídese que si usted no está en mi línea, mejor apártese porque lo atropello. Uh -huh. <risa> Así es. con 24 de la mañana, <risa> invitamos a nuestros amables oyentes. Ya se encuentra en circulación el ejemplar de Diario El Día, el impreso, ¿no? en donde va a encontrar noticias locales, nacionales, eh, regionales, deportivas y de crónica roja. Asimismo, contactarse al 0994 6811 68, que es nuestro contacto para preguntas, comentarios, saludos, en fin. Eh, dialogamos con Leti Borja, ella es candidata a concejal por la ciudad de Quevedo en parte del equipo del candidato eh, Galo Lara, que también es candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo. Bueno, dentro de los ejes eh, que ya están manejando, ¿cuáles son los que van a abordar ustedes? Bueno, dentro de las promesas de campaña, de nuestra estructura en la cual se basa la campaña es agua. Agua, por Dios, agua. Y esto lo estamos canalizando con una alianza, con una empresa donde tiene alianza público-privada. Público-privada. Acordémonos que necesitamos que esa empresa se encargue a nivel financiero de todo lo que es agua y alcantarillado, porque los recursos municipales los necesitamos para obra social. Entonces, necesitamos que esa empresa, pues… Y ahí estamos ahorita en, en contacto con tres empresas en las cuales pues se debe se debe de, de llegar a acuerdos a consensos de cómo lo va a hacer de qué manera se va a hacer ya son son cuestiones de detalle, pero en sí es agua agua nuestra nuestra nuestro, prioridad número nuestro, uno pri nuestra prioridad a ese gran clamor agua lo segundo es seguridad cómo se va a hacer obviamente por estrategias no le puedo decir cómo se va a hacer, pero solamente les doy, les doy como flash algo muy importante. En el artículo 90 del COTAT se le da la competencia a la alcaldía de lo que es la seguridad. Eso está, no es que se lo va a inventar, no es que se lo va a hacer, eso está. El problema radica en alguien que tenga los pantalones suficientes para que venga, lo analice, lo organice y lo revise, lo revise para que lo ejecute. Yo no les estoy diciendo que se solucionó, no, no, pero empecemos pues a hacer algo, empecemos a hacer algo, y legalmente nos ampara este artículo 90, que la seguridad es competencia de la alcaldía, asuma las consecuencias. Muy bien, 7 de la mañana, 26 minutos, 7 de la mañana, 26 minutos, Según una entrevista que estuvo Galo Lara, se comprometió a velar por la seguridad de los quevedeños. Y ahora lo que usted dice, agua potable, seguridad, pero hay otros entes también importantes que se manejan en nuestra ciudad. Por ejemplo, ahorita estamos viviéndolo. Eh, el asunto de esto esta Navidad y fin de año Ay, Quevedo sí. solamente tiene 3, 4 callecitas, nosotros crecimos estamos sobre 230 mil habitantes pero algo se va a hacer por la vialidad, por eh, tratar de que eh, Quevedo conforme ha crecido habitacionalmente, también hay un plan para hacerlo crecer en que no solamente tengamos 3, 4 eh, callecitas Bueno, usted sabe que Quevedo eh, geográficamente pues está en una posición donde Usted desde que llega del empalme, uh -huh. entra y estamos en un huequito, ¿no? Así es. Listo. Los proyectos que se han hecho, la planificación que está, no es que digo que esté mal, hay que mejorarla. Para eso son estudios de vialidad, organización junto con lo que es eh, la policía para lo que es estructurar los cambios o las rutas de las vías. Y expandir hacia los lados donde la gente a veces se rehúsa a ir porque está acostumbrada a estar aquí en el en, en, en, en la en ollita, nada más en el centro, no quiere moverse. Sí, no quiere moverse, pero porque no se le da la facilidad y la seguridad de que yéndose a los lados va a encontrar esa misma seguridad económica. Entonces, como que hay, hay una, una propuesta, pero no una propuesta sólida, una propuesta consolidada, simplemente es salgan, como lo de los marisqueros, por ejemplo, lo sacaron al puente, eh, están por el puente sur. Correcto. Pero si usted, usted habla con ellos. Están inconformes. Están inconformes. Uh -huh. Pero no es que están inconformes porque no les gusta el, el techado, no les gusta el galpón, no. Están inconformes porque no venden, La gente ya no llega. No uh -huh. llega. Uh -huh. ¿Y qué hace esa gente? Se regresa otra vez. Entonces falta de organizar ese proyecto, falta de darle solidez al proyecto para que sí pueda ser un proyecto exitoso. Claro, no. ese es esa es una de las cosas que tenemos que ver. De los proyectos que están, si están bien, hay que seguirlos haciendo. Pero si de los proyectos que están y no están dando resultado, hay que meter, hay que meterle asunto, pues hay que hay que meterle mayor mayor atención para que sean proyectos dables. Y en ese sentido, Quevedo sí posee terrenos y donde puede expandirse, ¿verdad? Por favor, estamos en un, en un lugar hermoso, Quevedo es una ciudad hermosa, que logísticamente está en un punto, pero excelente, vamos, Quevedo, Quito, Guayaquil, Pedernales, Santo Domingo, o sea, Quevedo está en un eje increíblemente posesionado, súper bien Un lugar estratégico, siempre así está, es. así es muy bien, excelente la participación de, de, de Leti Borja, quien acompaña a la concejalía, al candidato alcalde Galo Lara Yepes. ¿Cómo está ¿Cómo, cómo está el recorrido? ¿Cómo siente en el momento en que ya andan en pre-campaña? A propósito, estamos así de tinguear nada más para empezar la, la nueva <risas> campaña política, donde hay que ponerse las botas. Estamos a una víspera prácticamente de la temporada invernal. Ahí se van a ver también algunas vicisitudes que presenta la URBE, ¿Y cómo está? ¿Cómo está el recibimiento de, de los candidatos de la, de la coalición 312 18? ¿Cómo bueno, nosotros, los reciben? nosotros como equipo salimos, ahora estamos en una actividad de salir a hacer una política, pero una política humanitaria, una política no simplemente en la que se sale, se sale con abulla, los pitos y a llenar de papeles, no. Uh -huh. Se sale simplemente a compartir un poquito, a compartir un poquito de lo que nosotros podemos con la gente que más necesita. Estamos llegando a todos los sectores con entregas de, de gas, recargas de gas. Y bueno, pues ya ahí si me pongo a describirles la escena, es una, una emoción increíble donde toda esa gente saca el tanque de gas para recargarlo y esa, esa gratitud de la gente... Esa alegría que siente en poder tener, al canjear el tanque, su tanque de gas vacío, tener 30 días para poder ahora sí, con tranquilidad, prender la cocina y, y olvídese ya tener su almuerzo, su merienda, al menos tienen llama para hacerlo. Porque hay gente que no tiene para eso. Entonces, si salimos nosotros a hacer política, pues vamos haciéndolo de una manera humana. ¿Cómo podemos hacerlo? No solamente ir y habla y habla, porque... Cansa, pues, la cuestión de estar escucha y escucha. Y lo que es peor, ya la gente no confía. No, la gente no confía. Pero estamos en eso. Y es un gran reto que tenemos. Así es, usted y todos los candidatos. Bueno, 7 y 32 de la mañana, agradeciéndole a Leti Borja por la visita a nuestro set. En eh, su gracias, mensaje final. Eh, alusión para los oyentes. Bueno, a todas las personas, a toda mi ciudad de Quevedo, somos un grupo de personas con muchísimas ganas de llegar a la alcaldía ganas de qué? ganas de ir de cambiar, de estructurar de mejorar lo que hay que mejorar de cambiar lo que hay que cambiar y de fiscalizar lo que haya fi que fiscalizar porque no se pueden quedar a veces las cosas a medias, los responsables que nos han llevado a cuestiones que no nos gusta como ciudadanos pues tendrán que dar cuentas a la justicia o a la ciudadanía muy bien, muchísimas gracias, ahí está la igualita en la foto sale usted, ¿eh? igualita. <risa> Muy bien, excelente, Flutarco, hemos tenido la participación Leti Borja, candidata a concejal por eh, la coalición 31218, 18 acompañada por Galotito Lara Yepe. Muchísimas gracias, mi estimada Leti. muchísimas gracias, Javier. Gracias y éxitos. Nos vamos a un corte comercial. En tu trabajo, en tu auto, en tu casa, sintoniza Gran Voz 104.